Buenos días, tardes, noches, estamos en un nuevo gran canal en donde vamos a jugar a mangos, a monjus, como sea hoy vamos a jugar con Wadam Nico que estará en la descripción de su canal bueno, vamos con el video bueno, ya estamos con Wadamniko no vamos a poder hablar porque si no se traba y termina haciendo caca el video bueno, vamos a esperar que suenan más personas Recuerden que se pueden suscribir al canal de amigo que estará en la descripción o en canales destacados. Bueno, ya lo dije, ya. No lo dije porque me está apuntando con una pistola ahora mismo, ¿ok? Ah, sí, por si acaso, nada más vamos a jugar unas 5 o 4 partidas, dependiendo. La verdad, no sé cuántas partidas va a haber en este video, creo que lo pondré en la descripción. Y se unió uno, y tal vez se desune. Me sigo preguntando por qué... Ah, no, ya se quitó, ya se quitó Ah, mira, se unió otro Ya nuestro server está descubriéndose Bueno, creo que ya voy a empezar, ¿no? A ver qué me va a tocar Guadamico. no me traiciones No seas No seas No seas así, no me traiciones A ver, vamos a ver si lo puedo Traicionar a Guadap. Vamos a descubrirlo Tripulante A ver Vamos a ver, y Guadap. ¡Pinche, Wadam se desunió! ¡No! ¡No! se une! ¡Ay, se unió! Bueno, ya se hizo de nuevo el server. ¿Cómo se dice? Se hizo popular. Creo que ya vamos a ver si Wadam no me traiciona. Por favor, no me traiciones. Eres un muy buen amigo. Eres demasiado buen amigo para que me traiciones. Por favor, Wadam. Por favor, no me mates. ¡Tripulante! Vamos a ver. Pinche guado. Se salió otra vez, se salió otra vez, pinche guado. ¿Qué sale? Me está bailando... No, ya no ya no me está bailando el estigma, no manches. Yo tengo un estigma bailando en pesa. Me pongo... Acabo de preguntar que se les está dando un derrame porque... guardando para decir... O N. Y acaban de responder que sí. Vamos a ver si mi traje de impostor hace efecto Me tiene que tocar impostor No puede ser, otra vez tripulante Es que en este mapa tengo una maldición, no puede ser A ver, primero que todo, no confío en nada en Wadab Ahora sí confío en él Ahora en él sí confío Yo con él, pues la verdad no sé como que no sé muy bueno A ver 00979 Listo Este me va a matar Me mató What? Tú puedes Es que Es que es café Este me mató Venció Los convenció a todos No puede ser No haya la forma de protegerse Para el espacio Pinche menale, que no reportó, y además me asesinó. Ya bota, bota, bota, bota, que quiero ver cómo muere ese tipo. el espacio, hace no. Ah, no, es panzuelo. Toma. No, era un impostor. Ah, era un impostor, <risa> nada más es que me confundí. No puede ser. <risa> me la, casi me la aplica. No manches, casi me la aplica. Ja, ¡Lo mataron! <risa> ¡Lo descubrieron! ¡Al espacio asesino. ¡Otra vez espacio! ¿Cómo que otra vez espacio? ¡Otra vez! Bueno, primera vez que el impostor no gana. De verdad, yo quiero ser el impostor en este mapa. Aunque sea una vez. Bueno chicos, aquí ya estamos con Guadamnico. Ojalá que no se desuna. Que ahí llevamos como 5 partidas que se ha desunido. Vamos a ver... Si sí, me va a traicionar. Vamos a ver. Si no, yo lo voy a traicionar. Por favor, no te desunas. Tripulante. Tripulante. Al menos. Guada. Sí, Guada permaneció. Ahora sí, vámonos. Ámonos para quién sabe dónde. Voy a tirar la basura. Para ver si alguien me ve tirando las cosas. A ver, por aquí no. En oxígeno. Vamos a limpiar las hojitas. Listo. Vamos, a armería porque no, no, no creo que sea buena idea acercarme mucho a las personas. Además, aquí es re peligroso estar al lado de una alcantarilla. Se murió rojo, Wadap. Wadap, no, no, no, Wadap. Acaba de decir Wadap que estaba en el reactor. A ver. Vamos a ver. Yo no sé si sea él. La verdad no confío en Wadap. <risa> no confío en él. Creo que es él. Creo que es él. Es que está claro. Está claro. Ay no manches. Vamos a quedar muy pocos y vamos a morir todos. Vamos a morir. Vamos a morir por Wadap. Y además hay que sacar a alguien, no puede ser, no puede ser. <risa> Lo estoy haciendo de broma A ver si lo sacan Es que no confío en él, simplemente Uf, se salvó por poco, ¿eh? Se salvó por poco A ver si el impostor se desunió A ver, si quedamos dos Ya valió Dos impostores, no puede ser Y somos... eh Somos cuatro Es Wadam, no manches Guadam! No puede ser, me va a matar Wadam Es que... Es que no puede ser yo creo que sí, la verdad. No confío en él nada. Aunque sea un... ¿Pero qué? ¿Pero qué comino? 858. Listo. Me voy a hacer lo de la tarjeta. Lo voy a hacer a la primera. <risa> lo sabía. A ver, vámonos a Medibai. Medi... Si encuentro el cuerpo de Weath significa que no era... Mejor no lo uso ahora, tal vez me sirve después De verdad, me asesino Yo sabía que era el pichu <risa> No puede ser, me traicionó, uh -huh. no Es que yo lo sabía ¿Por qué eres así, guada? ¿Por qué no me lo dijiste? En vez de asesinarme Aunque en realidad no me mató, no puede ser la primera que se une al server Bueno, ya somos unos cuantos Si me toca impostor A Wadab va a ser el primero que voy a matar Vamos a ver, ya lo voy a iniciar Ya lo voy a iniciar Por favor Ah, se unió, se unió Yo pensé que era Wadab, el que se desunió A ver, yo tengo que ser Tengo que ser yo porque me tengo que vengar ¡Lo sabía! Te vas a enterar Wadab Te vas a morir a mis manos. Vas a suplicar piedad. Y no. Te voy a asesinar sin piedad. Toma. Porra! Toma otro. Corre. Corre perra. <risa> Mata guada. No puede ser, maté a. Gané. ¿Gané tan ¿Cómo gané tan rápido? No puede ser, ¿cómo es que gané? Se fue. Por favor, que me toque que vamos a despedir en video ahora mismo. Mi disfraz de impostor, a ver si me funciona. No, tripulante. Bueno, aquí despedimos el video. Bueno chicos, aquí termina el video tristemente, ya que en cada video nada más voy a jugar unas partiditas con él. Además ya mostré todos los mapas y todo. Además ya me tocó y pude matar aunque sea una sola vez. Aguada. Bueno, suscríbete si no estáis activo la camarita para más videos de ese tipo. Y adiós. Ya cállate. Este me va a matar ¡Me maté!